¿Cómo surgió la integración? Desde el punto de vista tecnológico, el sistema financiero siempre ha llevado la delantera con propuestas avanzadas y soluciones potentes. Si hablamos de la evolución tecnológica en las finanzas, tendríamos que remontarnos a la primera tarjeta por allá a inicios del siglo XX. Sin embargo, fue desde el año 2008 con la crisis financiera que tuvo origen en Estados Unidos, más conocida como la burbuja inmobiliaria, pero que repercutió en todo el mundo que empezó la ola de la digitalización financiera. ¿Pero cómo? El resurgimiento de las redes sociales y el desarrollo de las telecomunicaciones dejó ver una oportunidad para que el sistema financiero se uniera rápidamente a esta revolución y es por eso que hoy hablamos de cómo tecnologías como blockchain, inteligencia artificial o internet de las cosas han permitido el surgimiento de productos y servicios como pagos digitales, criptoactivos o robo entre otros. Y todo este movimiento es lo que conocemos hoy como la fintegración.